sean bienvenidos a la casa de Dios a un servicio más de alabanza y adoración a nuestro Padre, amén le doy muchas gracias a Dios porque me permite estar aquí toda la semana estuve enferma, guardadita verdad pero gracias a Dios que estamos aquí el pastor y una servidora también mi esposo estuvo un poquito mal pero Dios es fiel, Dios es bueno y nos sana, amén ¿cuántos están contentos? sí, porque los dio bien serios no sé si sea por el frío que están acartonados o si hicieron botox ¿quién se hizo botox? yo no estoy con las artistas rían, sonrían Cristo los ama, ¿sí lo saben que Cristo nos ama? gloria a Dios pues sonríe hermano sonríe, Cristo te ama venimos a un servicio de alabanza y adoración a nuestro Padre y yo creo que eso debe de ser un motivo de, de gratitud ¿Verdad? De estar contentos, de estar gozosos. Hay gente que está pasando situaciones fuertes, ¿verdad? Difíciles. Pero tú y yo estamos aquí, aun cuando tengamos problemas o situaciones en casa o déjalos allá afuera. Entrégaselos a Dios. Amén. Y aprende a ser feliz con lo que tienes. Dice el, la predicación de hoy, es algo hermoso. A mí me gustó el título de Cuida lo que tienes y tienes vida, tienes esperanza tienes esa vida para poder alabar y adorar a Dios amén vamos a leer el Salmo 107 del 1 al 3 amén todos trajeron su espada o no amén, gloria a Dios y dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo alabada Jehová porque Él es bueno ¿Por qué Él es que hermano, hermana nada más por eso, porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia ¿para cuándo es su misericordia? para siempre entonces siempre tú y yo tenemos que adorarlo, tenemos que amarlo tenemos que bendecirlo porque para siempre es su misericordia porque siempre ha sido su misericordia con nosotros al menos conmigo sí y Él es bueno amén Díganlo, los redimidos de Jehová. ¿Quiénes son redimidos de Jehová? Gloria a Cristo Jesús. Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de la perdón, y los ha congregado de las tier, de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur nos ha redimido del poder del enemigo, o sea no es cualquier cosa ni fue de cualquier cosa, por eso dice la palabra de Dios que debemos de adorar a Dios con entendimiento y muchos no tenemos entendimiento, ni siquiera nos ponemos de pie para honrar a Dios, ni siquiera le entregamos nuestro corazón a Dios, no hay nada de entendimiento en, muchas veces en el pueblo de Dios pero yo creo que esta mañana es un buen tiempo hermano y hermana para que tú y yo nos pongamos a cuentas con ese Dios que nos ha librado del poder del enemigo y nos ha dado la libertad, el honor, el amor, la gracia para poder alabarlo hoy al rato no sabemos si vamos a estar o mañana no lo sabemos tenemos la convicción y la seguridad que si yo no estoy en la tarde yo sé a dónde voy a ir pero yo no sé si mañana o al rato tenga yo vida para estar aquí y poder adorarlo porque si yo, yo muero, yo parto con Dios yo no lo voy a lavar ya hasta que ya estemos todos con Él en la patria celestial pero hoy es un buen tiempo para que tú le adores vamos a orar y con tus propias palabras lo que tú le quieras decir a tu Padre celestial a tu Dios, aquel que te ha redimido del poder del enemigo te damos gracias Padre por tu amor Eres bienvenido a este lugar Espíritu Santo Gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia Te alabamos, te bendecimos Espíritu Santo Toma el lugar que a ti te corresponde En el nombre de Jesús, amén, amén Gracias a Dios, vamos a Cantar al Señor, como decía lo que, lo que mi esposa meditaba, con entendimiento. Y cuando cantamos a Dios con el corazón, eso puede llegar al, a la presencia de Dios. Cántele con todo su corazón. Pudiera ser que sea la última vez que estamos aquí. ¿Está conmigo? Hagámoslo con entendimiento. Gloria a Cristo. Vamos, puedes usar tus palmas Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres por que escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Porque escuchas cuando a cantar con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas Amén El Salmo 100 nos dice Cantad alegres a Dios Salmos 100 verso 1 Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Y el Salmo 95 versículo 1 dice Venid, aclamemos alegremente Dice a Jehová Cantemos con júbilo A la roca de nuestra salvación Si viene contento hoy Si usted viene Angustiado, cántele con alegría al Señor Amén, Él está con nosotros Él es bueno, Él es poderoso Amén, Él es poderoso en tu vida Dale un abrazo a tu hermano Y dile hay poder en Jesús para cambiarnos Gloria a Jesús, Dios es bueno Dios es maravilloso Damos gracias a Dios motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad está en ti, eres mi luz mi salvación mi único amor eres tu Señor y por siempre yo te alabaré eres todo poderoso tú eres grande majestuoso eres fuerte invencible. Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú ¿Cuántos pueden gritar amén? ¿Cuántos pueden de verdad gritar amén? La única razón en mi única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Eres todo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 Porque eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie. Gloria a Dios, hay poder en Jesús Dios está en medio de nosotros Sabes que Estaba orando estos días y Tenemos que orar mucho por las familias de Zapata Vela Amén Las familias, diga conmigo las familias Oremos por las familias de Zapata Vela Que Dios levante familias fuertes Amén Dios es bueno Dios es quien da la victoria Si ¿Sí está conmigo Vamos a cantar este canto hermoso y vamos a glorificar a Jesús. Ayúdanos Jesús. Oh moradora, adicional lava Jehová. Grandes son tus maravillas. Oh moradora, adicional lava Jehová. Grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados me mi amado buscaré, a mi grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Montes y collados a mi amado buscaré Vamos Grande es su hermosura Y al estar en su presencia gustoso danzaré Ay, Señor, alabaré Grande es Dino de alabar Grande es Dino de Tú eres grande Jehová y grande es tu nombre Tú eres grande Jehová y grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Cuando un pueblo canta, cuando un pueblo se goza Cuando un pueblo levanta tu oración a Dios el Señor va adelante Y cuando Él va por delante Nosotros podemos caminar En victoria Si tú no cantas, si tú no adoras Si tú no oras, si tú no lees Si tú no crees La fe va a estar muerta Pero cuando tú cantas, adoras, crees Y, y ves lo que Dios ha hecho Tú vas a ir delante, detrás De lo que el Señor va a hacer Amén ¿Cuántos lo creen? El Señor marchando y su pueblo junto a él está. Su, su gloria en nuestras vidas brillará. brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. El Señor. Su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. Porque en mi vida el Capitán es Cristo. Andaremos ante Su presencia. Cual no arma que nos pueda derrotar. Porque en mi vida el Capitán es Cristo.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 su voz soará, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque soy el poderoso de Israel. Vamos, el poderoso de Israel. Su voz era nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, una alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder porque es el Poderoso del Israel El Poderoso del Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El Poderoso del Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán Los oídos de los sordos oirán El cuerpo saltará con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Tu voz se oirá, que de lo detendrá El poderoso de Israel Hay muchas formas de alabar tu nombre Y exaltar Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora hay muchas, Hay muchas formas, formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora saco mi vida, saco mi vida, del anonimato, me medio corona y vestido real. Así es, Jehová, que, que exalta al pequeño por causa de él. Yo me haré más bien, remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová, remoliñando, remoliñando, me haré más bien por causa de Jehová, remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová, remoliñando, remoliñando, me haré más bien por causa de Jehová de Jehová te haré más bien por causa de Jehová Aleluya no hay nadie como nuestro Dios no hay nadie como Jesús Si está conmigo levanta tus manos Levanta tus manos Y dile al Señor muévete en mi vida Jesús No hay nada Que pueda acontecer De parte de Dios Si Él no está en nuestras vidas Amén Todo lo que tú y yo Podamos construir Humanamente es bueno Pero todo lo que Dios Construye con nosotros Siempre va, va a perdurar Siempre va a existir Siempre va a permanecer Y tenemos un Dios Que a través del Espíritu Santo Que a través de su palabra Que a través del servicio que le damos Se mueve en nuestras vidas Si el mover de Dios Aún no ha llegado a tu corazón hermano Prepárate porque el Espíritu Santo Está aquí y Él te quiere visitar, Él te quiere bendecir No puedo concebir mi vida No puedo concebir mi vida Sin estar conectado a esa presencia Y cuando me conecto a esa presencia Cuando me agarro de esa presencia Cuando me aferro a esa presencia Cosas hermosas, grandes y ocultas El Señor puede mostrarme Señor gracias, gracias Porque Tú estás aquí Vamos Puedes levantar tus manos a Jesús Puedes rendirte a ese Dios Puedes pedirle perdón Necesitamos Invitar al Espíritu Santo En cada una de las cosas que hacemos Te damos gracias Jesús El Espíritu de Dios en este lugar el espíritu de dios mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu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 Nuestras vidas Señor comienza a obrar Sobre cada uno de nosotros Muévete Señor con poder Muévete Señor en lo más íntimo Vamos levanta tu voz Muévete pertenece, vamos levanta tu voz sé tu hablando Dios en cada corazón en cada vida en el nombre de Jesús vamos con nuestras gargantas levanta tu voz hermano Haz la obra Espíritu Santo Haz la obra Espíritu Santo Ahí comienza, comienza Dios Un tiempo nuevo Vamos una vez más, levanta tu voz Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. casa Señor Dios es bueno amén, levante su ofrenda proverbios 11 verso 24 verso 25 también leemos hay una parte que Dios da a los generosos a los que dan Dios dice que cuando repartimos dice nos añade más y hay quienes reparten y les es añadido más Y hay quienes retienen más de lo que es justo Pero vienen a pobreza ¿Sabes? Cuando damos Cuando somos generosos Como dice el versículo 25 Con esa generosidad damos desde el interior Dice seremos prosperados El alma generosa prosperará Será prosperada, dice Y el que saciare, el que da, el que comparte Dice, Él también será saciado, a Él también Dios le dará. Sabes, nunca Dios nos va a abandonar, pero tenemos que tener un corazón dispuesto. No importa lo que tú des, sino cómo lo das. Dale a Dios siempre lo mejor, dale a Dios siempre lo mejor. Y vamos a entregar una ofrenda a Jesús dándole gracias. Porque Él está aquí con nosotros, porque Él nunca nos ha dejado, porque Él no nos ha abandonado, Señor nos has guardado, nos has librado Señor, bendecimos Señor a las familias, ponemos en tus manos Señor, Señor ponemos en tus manos todo lo que hacemos Señor, bendice Señor todo lo que hagamos Señor, bendice Señor las ofrendas que son dadas Señor con un corazón agradecido. Te damos gloria y alabanza En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cielo a Jesús, Él está aquí con nosotros, Espíritu Santo, Espíritu Santo eres grande en nuestras vidas, aleluya, ¿cuántos lo creen? Dios nos permite orar por los enfermos, vamos a orar en esta hora, Señor, oro por la familia Espinosa. Aguilar Señor oro Señor en el nombre de Jesús Para que todo Señor aquello que acontece en los hospitales Señor Padre Santo sea Señor conforme a tu voluntad Bendecimos los cuerpos Señor y la salud de todos mis hermanos Señor Te pido por el heno el sate Señor Maguey. Te ruego Señor por la salud de mi hermana Betty Baraja Señor Te pido Señor por la salud Señor de todos mis hermanos De mi hermana Lina Jiménez Señor Te pido Padre Santo que tú sigas obrando Dios En la salud de mi hermana Josefina Bernal Asimismo Señor que tú des fortaleza Señor al cuerpo A la salud Señor de mi esposa Te doy gracias Señor por todos mis hermanos que están aquí Señor Si algún nombre no recuerdo Señor te pido mi Dios que tú obres poderosamente en la salud de todos mis hermanos. Te doy gracias, Espíritu Santo, te doy gracias por todas tus ricas y abundantes bendiciones que nos das. Espíritu Santo, levanta con poder a los hermanos, personas y familias que están en los hospitales, en los, en los orfanatos, Dios. Te pido por los indigentes en las calles, Señor. Te ruego, Señor, por la iglesia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, al final de esta reunión, eh, de la segunda reunión, tenemos un tiempo de ensayo con el grupo de alabanza, todos los que pertenecen al grupo. Les pido en el amor de Cristo que se queden Al final de la segunda reunión tendremos ensayo También hay dos días de oración para mujeres Martes y jueves de 8.30 a 10 8.30 a 10 es un tiempo corto Martes y jueves mujeres de fe oran Miércoles y viernes Varones rescatados del fuego eterno Venimos a clamar. dos días de 6 de la mañana a siete y medio O sea tenemos cuatro días de intercesión Y es bueno siempre orar Amén Damos gracias a Dios Y el día sábado Sábado 21 Tenemos un desayuno de mujeres No sé si ya todo va bien Falta algo Algunas hermanas Voluntariamente si se quieren acercar Con mi esposa Al final de la reunión Pueden eh, saber que que se requiere hay un desayuno puedes invitar a tu vecina a tu familiar a tu amiga no sea sé, alguien para estos desayunos siempre hay un testimonio y el desayuno cuesta 40 pesos el costo del desayuno es con el objetivo de reunir esos recursos para el autobús que se piensa rentar para el evento de mujeres de fe para el congreso de mujeres amén lo vamos a hacer en esa dirección y 40 pesos es una cantidad módica Puedes compartir o puedes invitar O puedes venir a compartir un tiempo de bendición Amén Esto es el sábado 21 Al final las hermanas Por favor acérquense con mi esposa Dios es un Dios bueno Amén Vengan los niños Vamos a orar gracias a Dios por los pequeños ¿a cuánto, cuántos aman los niños aquí? amén gracias a Dios cierren sus ojitos por favor todos Señor oramos en el nombre de Jesucristo por los niños, por los hermosos niños de Zapata Vela que tú has puesto aquí y oramos por la lección que ellos recibirán esta mañana, Dios. Bendice a los maestros, bendice Señor a los asistentes y te damos gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Pueden ir a su clase. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Tenemos un tiempo hermoso la palabra Y darle valor a lo que Dios nos da Siempre es bueno, amén ¿Alguien conserva algo Que alguien le regaló por años? No sé Quisiera escuchar algún testimonio No sé Mi hermana Tina dijo sí ¿Qué, ¿Qué conserva hermana? Las cartas de mi esposo bueno y cuando conocí a mi hermana yo traje No sé si la última carta o una de las últimas Pero yo le traje una carta del hermano Miguel Y mi hermana dice yo conservo eh, las cartas de mi esposo Bueno seguramente tienen un valor muy grande eh, Emocionalmente y bueno por el amor que se, se han tenido Ella conserva las cartas que ¿Cómo escribía Miguelito? ¿Bien? Era bueno para hablar le gustaba escribir canciones. Yo cuando platicaba con él siempre tenía todos riendo, ¿verdad? Era, era muy este, tenía una chispa para hablar. Pero alguien más conserva algo que le regalaron por años? Nadie? Perdón. Miguel. Un reloj que le regaló eh, su papá de nuestro hermano. También conocía al papá de Miguel. Y hay cosas que se nos dan Ese reloj es de pulso o de pared o de pulso, muy bien Y hay cosas que, que se conservan, que tienen un valor, ¿verdad? O sea, un presente generalmente se recibe Un regalo no se rechaza Se recibe y se toma y se tiene Entonces, eh, Dios nos ha dado muchos regalos Y esos regalos los tenemos que valorar yo he puesto este tema, valora lo que tienes. ¿Qué tenemos de parte de Dios? Un sinnúmero de, de ricas bendiciones, dice abundantes. Entonces, lo tenemos que valorar. Dios es un Dios que le gusta dar. Dios es un Dios que nos enseña a dar y Dios siempre está dando tantas cosas. Dios es un Dios que nos pone el ejemplo para dar los presentes se valoran y se cuidan amén no usas ese reloj Miguel lo tienes ahí lo es, está activo es como un clásico es como ok es un reloj como clásico eh, de los primeros que salieron en, en esa marca pero los presentes se disfrutan también o sea se conservan se valoran se cuidan y se disfrutan si ¿Sí está conmigo, no he visto a alguien que cuando le dan un regalo, pues ponga cara como de Fuchi, no. Sino es alguien que se goza porque disfruta al recibir un regalo. Un regalo se recibe y se disfruta en momentos especiales. Amén. O sea, hay momentos especiales en los que puedes disfrutar lo que, lo que se te da. De la misma manera, pienso al estar meditando en esta palabra, si he valorado lo que Dios me ha dado, si lo estoy conservando, si lo estoy disfrutando. Eso es algo que yo me preguntaba, yo decía, que corte para acá, ¿no? Valoro lo que tengo, lo disfruto, lo estoy compartiendo también. Porque muchas veces lo que, lo que, se, lo que se recibe también se puede compartir. Amén. No solamente los presentes son para, para nosotros. A lo mejor en un aniversario nos... Nos regalan, no sé, muchas cosas y las compartimos Un pastel, qué sé yo, se comparte también Entonces la salvación, la paz, el gozo, el perdón Sígale, ¿qué más Dios nos ha dado? La justicia Todas esas cosas, bendiciones que Dios nos da Es para tomarlas, es para poseerlas Es para que nosotros las podamos disfrutar y las podamos compartir Todos esos presentes Que bajan del cielo Todos esos regalos que Dios nos da Es para que nosotros los disfrutemos Pablo dice que el amor de Dios Ha sido derramado ¿Dónde? En nuestros corazones Por el poder del Espíritu Santo Eso dice la Escritura Y esto es un regalo tremendo Que tenemos ¿Qué tenemos? ¿De acuerdo a lo que dije ahorita? ¿Eh? ¿Pero qué es? Si Pablo dice que el amor de Dios Ha sido derramado ¿Dónde? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿O qué debemos de tener? ¡Amor! El amor ¿Amén? Y Pablo dice que ese amor Que se derramó en nuestras vidas Por el poder del Espíritu Santo Es un regalo tremendo Que nosotros eh, tenemos Ahora, yo puse dos preguntas Lo estamos cultivando lo estamos cuidando, lo estamos valorando Tienes el amor de Dios Eso es suficiente para cualquier cosa Amén Es suficiente para cualquier cosa La amargura, el rencor, el desánimo el, de, el, el, el, el menosprecio Todas esas cosas no le pertenecen a Dios Le pertenecen al cochino diablo Eso no es parte de tu vida O sea, no debería ser parte de nuestras vidas Por eso Hebreos, capítulo 15 en el versículo en el capítulo 13 perdón en el versículo número 5 13:5 de Hebreos nos dice contento con lo que tenéis ahora se da cuenta con lo que tienes hoy o sea ya no en lo que tenías en el pasado contentos con lo que tenéis ahora todos sentimos bien cuando disfrutamos la provisión de Dios te sientes bien cuando Dios provee y eso lo disfrutas entonces Dios pone cosas, provisiones, regalos para que los disfrutemos y aquí dice Hebreos que debemos de estar como contentos con lo que tenemos hoy amén y así nos debemos de sentir bien siempre disfrutando la provisión de Dios cuando somos cristianos que nos enfocamos en lo material cuando somos materialistas eso nos volverá inseguros o sea ¿qué nos dice este texto? que debemos de disfrutar lo que tenemos y yo hablé de dos cosas tenemos el amor y tenemos la provisión de Dios. Si tú tienes el amor, consérvalo, expónlo. Si tú tienes la provisión de Dios, gózate. Pero si Dios te permite pasar escasez, ¿cómo debes de estar? Gozoso también. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Alguien fue materialista aquí? Aspiraba, no sé, a tener, no sé. Entonces, cuando la inseguridad nos conduce, cuando la inseguridad nos gobierna, exponemos algo que se llama materialismo, ¿sabes? La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en las posesiones de los bienes que posee. ¿En qué consiste la vida? Juan capítulo 17, verso 3 En esto consiste la vida eterna Que te conozcan a ti, a Jesucristo Al único Dios verdadero Y a, quien, a Jesús a quien has enviado La vida verdadera consiste en conocer a Jesús No en, la, no en la, la abundancia de las posesiones De los bienes que el hombre tiene Si es importante tener un, un trabajo Por supuesto que sí ¿A ¿Aspirar a comprar un vehículo? Claro que sí. ¿Es importante eh, esforzarte en un trabajo y buscar construir un hogar donde tu familia esté de manera digna? Por supuesto que sí. Pero lo, lo, lo, lo que puede ser peligroso, riesgoso, es que tú te afanes por lograr todas esas cosas en tus fuerzas y no dependas de Dios. Cuando tú conoces la vida eterna, cuando tú conoces a Dios, cuando te esfuerzas en conocer a Cristo vas a vivir plenamente Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, al único Dios, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Esta es una oración de Jesús, todo el capítulo 17 Jesús ora y Jesús está poniendo un fundamento La vida, la vida verdadera, la vida eterna la vamos a conocer en vida Y vamos a experimentar momentos hermosos y vamos a valorar lo que Dios nos da entonces, los cristianos materialistas siempre se volverán personas inseguras. No, pues porque Dios no responde. No, pues es que Dios no me ama. No, pues es que Dios no me provee. No, no, no es cierto. Eso no es cierto. La Biblia dice en, en Mateo 6, vuestro Padre sabe que tienes necesidad de muchas cosas antes que las pidas. O sea, no nos afanemos pues por el día de mañana. ¿Qué comeremos o qué vestiremos? Preocúpate y, y, y exponte y agradece a lo que tienes hoy Amén. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Lo que tú tienes hoy, valóralo y cuídalo ¿Valoras lo que tienes? ¿Amén? Cuídalo, valóralo, cuídalo, disfrútalo El mejor antídoto, fíjate bien La mejor forma de que tú y yo podamos confiar en Dios para saber que Él suple todas nuestras necesidades es, cada, es que cada uno de nosotros podamos estar conectados en oración con Él Dios jamás va a abandonar a alguien que le habla que le habla de corazón dice que Él, Él no menosprecia un corazón contricto y humillado entonces el mejor antídoto para todo ello es que tú te postres en oración a ese Dios y que tú le digas Señor estoy contento con lo que tengo hoy Pongamos esa, esa parte de Hebreos si lo pueden poner otra vez Capítulo número eh, 13 versículo 5 Que tú le digas Señor gracias por lo que tengo hoy Gracias porque hoy, hoy tengo la paz que no tenía el año pasado Alguien de los que llegaron a Cristo en el 2022 le ha venido la paz tengo la paz amén la paz que Dios me da cuando tú tienes ese, ese reconocimiento día con día eso es un antídoto poderoso para poder valorar lo que Dios te da lo que tú tienes entonces ¿qué tienes hoy? valóralo amén te voy a dar dos puntos mi esposa decía Tienen, tienes vida ella abrió el culto con esto no, no sabía que yo iba a hablar de este punto pero Joel 2 nos dice que es así versículo 12 nos habla el profeta y nos dice algo hermoso porque la Biblia nos dice ahí por, por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y después dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, ¿sí? Y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso, dice, es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y que se duele del castigo Amén Rápido te lo voy a parafrasear El verdadero arrepentimiento El verdadero eh, eh, arrepentimiento Comienza con Dios No con nosotros Dios impulsándonos a una vida nueva A una vida diferente No es un asunto que nosotros podamos dominar o gobernar nadie de nosotros llegamos a Cristo por voluntad propia fuimos persuadidos por el Espíritu Santo ahora después Dios en esa convicción que nos da nos dice bueno yo te voy enseñando y yo te voy guiando sé tú quien te, quien te dejes guiar un verdadero arrepentimiento comienza con Dios amén lo que el mundo te ofrece siempre producirá un cambio parcial o sea, cuando el mundo te ofrece algo para cambiar, eso te va a cambiar parcialmente. ¿Amén? Dios te ofrece cambios totales. Yo agarraba mi coche estos días, iba para Tecámac, y el chavo no, pues sí, bien, bien rebelde y todo, y después ya llegué, pum, ya me regresé, te quedas así, pa. Y después ya me enteré los días que ya no está aquí, ahí, y que ya está en un anexo, bueno, pues. Yo le decía, pues, si eso quieren, pues háganlo. Yo no puedo hacer nada, yo no soy Dios. Pero tu cambio, tu, tu vida nueva, te la va a dar Dios, no un lugar. Es más, estoy convencido que llevar a un centro de rehabilitación a alguien no es lo que lo que no es lo que Dios establece, es un corazón. Ahí está escrito. Rasga tu corazón, no tus vestidos. O sea, ve cómo estás en tu interior, qué guardas de lo que Dios te ha dado. Sí, paz, si no, estoy en paz. Y cuando se va, ay, que se vaya por un carajo. O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos exponiendo? ¿Qué cuidamos? ¿Qué es lo que valoramos? Dios nos ha dado paz, dice la escritura pero no una paz como el mundo la da no es para que cuando viene el pastor o cuando me habla, no si sí, todo está bien es que realmente tú vivas la paz que Dios te ofrece hermano una de las cosas que, que yo aprendí fue no darle eh, a mis pastores ni problemas y yo aprendí desde muy, desde muy bebé y se lo digo en humildad a depender de un Dios vivo y es lo que enseño aquí que tu primer contacto sea Dios, no el hombre, no el pastor Tu relación con Dios es espiritual Es tú hablándole al Padre con tu espíritu, con lo que hay dentro de ti Cuando llevas una relación con Dios, almáticamente, con el alma, con el sentimiento El primer contacto es el hombre Hermano, hermana, pastor, me está pasando esto Porque en tu alma ahí se alberga el sentimiento pero cuando tú eres un hombre espiritual, doblas tus rodillas, rasgas tu corazón, no tus vestidos. Tú vas a ir a la fuente de vida, al Dios Todopoderoso, al que te ha dado la paz, al que te ha dado la fe, la seguridad. A ese Dios tú le vas a orar, a ese Dios tú le vas a hablar, porque lo que el mundo te ofrece, porque lo que el mundo te ofrece, te va a producir un cambio temporal, parcial. Y la respuesta del hombre también va a ser así y es falible ¿sabes? por eso Mateo capítulo 26 versículos 14 y 15 nos enseñan que Judas vendió al maestro por unas moneditas por 30 monedas y dice la escritura que Judas se ahorcó o sea amén puedo ver aquí dos dos escenas Judas Vendiendo al maestro por 30 monedas ¿Y cómo terminó su vida? Con un remordimiento y colgándose de una horca y matándose Ahí está la palabra 14 y versículo 15 si lo pueden poner Fue a los principales sacerdotes y si podemos poner el verso 15 Y dice la escritura y les dijo ¿Qué me quieres dar y yo os los entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata o sea nada amén y vemos como un Pedro negó a Jesús y Pedro se arrepiente y Pedro le pide perdón a Dios y Pedro lo usa con poder o sea Dios no nos, no nos manda a, a pecar pero muchas veces pecamos no conservamos lo que nos da no cuidamos el valor, el valor que nos da y no nos arrepentimos ¿sabes? aquí puedo ver dos escenas hermosas porque Judas terminó muerto y si usted lee el libro de Hechos Pedro comenzó su ministerio o bueno continuó su ministerio con poder con poder ¿amén? Allí en Mateo 26 la escritura dice es un, es un, es un pasaje largo pero Pedro Recuerda cuando Pedro en el versículo 69 al 75 Pedro se acerca, una persona se acerca eh, Alguien a verlo cuando estaba en el patio Una criada y Pedro niega al maestro Esto es verdad, tú andabas con él Y vamos a ver qué dijo Pedro Verso 70 dice no Lo negó delante de todos Después vemos cómo se acerca otra persona y Pedro lo niega, dice, saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y vemos la tercera vez, hasta se enojó y empezó a echar habladas, un poco después acercándolos, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre o sea lo identificaban porque Pedro hablaba cosas malas cuando era un pescador y después hablaba la palabra cuando Jesús lo encontró pero aún con todo y eso lo negó entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco hombre al hombre y enseguida cantó el gallo ¿cuántas veces Jesús le dijo a Pedro que le amaba? que si le amaba tres y Pedro lo negó tres veces. Entonces, no seamos como estos hombres. Pedro, Judas, no valoraron lo que tenían. ¿Con quién estaba Judas? ¿Con quién comía? ¿Con quién tomaba café? Con Jesús. Y no valoró y no cuidó lo que tenía Pedro tampoco y Pedro lo negó pero después Pedro tuvo un arrepentimiento yo no sé dónde quieres estar tú yo no sé qué es lo que tú quieres vivir más adelante Pablo le dice a los corintios en el segunda de corintios 7.10 porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación Pedro se arrepintió Pedro sufrió esa parte y le golpeó y dijo, "No me tengo que arrepentir, porque le he negado." Dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. ¿Cómo se sintió Judas? ¿Culpable? ¿Se arrepintió? o solo le remordió la conciencia terminó ahorcado porque la tristeza del mundo produce muerte nadie es capaz nadie en nosotros es llegar al arrepentimiento a una vida nueva si no es por la presencia y la ayuda del Espíritu Santo nadie a una verdadera convicción cuando es así cuando el Espíritu Santo te, te, te visita, cuando el Espíritu Santo te, te llena, cuando el Espíritu Santo te convence, déjame decirte que las cosas se van a ver diferentes. Hay una vi, vida diferente, hay una vida nueva. Amén. A lo único que se le se va a llegar sin la ayuda de Dios es a tener buenas intenciones. No, si sí, ahora voy a cambiar. Yo le decía al chavo, sí, en 10 minutos vas maldiciendo a tu mamá, después dices que me amas, después dices, no, yo no quiero, yo te dejo en manos de Dios, yo cumplo. Si tú te sales o si tú quieres, yo cumplo con mi servicio a Dios. ¿Hacia dónde quieres ir? Porque cualquier ayuda que no provenga de Dios, eso te va a ayudar para tener siempre buenas intenciones de hacer algo, de hacer cambios. Es por eso que Dios siempre tomará la iniciativa. Dios toma la iniciativa de llevar a Cristo al desierto para prepararlo para una obra poderosa. ¿Quién tomó la iniciativa? El Espíritu Santo. Porque dice Mateo 4 que el mismo Espíritu lo llevó al desierto. ¿Para qué? para ser tentado por el diablo para prepararlo hay muchas escenas que tú y yo no hemos discernido y que, que, que, que Dios las presenta para prepararnos para cosas buenas amén es por eso que Dios siempre tomará la iniciativa para llevarnos a una vida nueva a un arrepentimiento amén es por eso que Dios lo hace porque es el primer interesado en la salvación de tu alma Dios es así Porque la tristeza del mundo Produce muerte Amén Romanos 2.4 Hace una pregunta el apóstol Pablo Dios es quien hace un verdadero eh, Una verdadera una, Dios pone una verdadera convicción acerca de la conducta pecaminosa que nosotros tenemos o que nos gobierna. O menospreciáis, dice, las riquezas de su benignidad, dice, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra benigno? Que es bueno. Entonces. Tú y yo ignoramos que esa bondad de Dios, que ese deseo de Dios nos va a llevar a algo que siempre es bueno, el arrepentirnos de la vida que llevamos. Lo ignoramos aún y decimos, no, mañana yo creo que sí, no, pasado mañana, yo creo que también. Amén. Todas las todas las, las, las veces, que alguien me promete a mí, yo le digo, pues ten cuidado, porque a mí, ¿por qué me dices? No, el viernes, no, es que sí voy a estar el jueves. A mí no me digas nada, no es tu compromiso conmigo. Amén. Todos los que vinieron a decirme de la lona no están aquí, vinieron de morbosos nada más, para saber qué va a pasar. Sí, son tres, cuatro familias que a mí me dijeron, y esa lona… y. ¿Por qué preguntas mujer? O sea, si ni vienes aquí Vente mejor a orar, a congregar Pero si vienes a decirme Yo tampoco sé No sé si viva hoy, mañana Si el dueño, si no sé nada El morbo, ¿sabes? Es mayor que la vida que Dios nos ofrece No están aquí Y que me escuchen ahí Qué bueno que me escuchen Para que cambien sus vidas para que vivan bien Porque menospreciamos las riquezas de Dios Y es por eso que no hay cambios Y al no haber cambios no valoramos ni cuidamos lo que Dios nos da El arrepentimiento fíjate bien es un asunto de tu corazón Así como es un hecho real que se refleja en la conducta que tú tienes si estás conmigo, el arrepentimiento es un asunto de tu corazón, lo vimos en Joel, así como es un hecho real que se refleja en la conducta que tienes. Diga conmigo, ¿es también para usted, pastor? Ya lo había leído hace unos años, o dominguero, o que dices, no, pues solamente los domingos, de lunes a jueves, me la llevo ahí tranquilo, nadie me ve, tu vida, hermano. Porque el arrepentimiento, dice Joel, nace de un corazón que es rasgado. No de que te bañes y vengas muy bonito los domingos. Tiene que haber un cambio, hermano. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 12. Al tener al Hijo de Dios, dice la Biblia, tenemos lo más valioso, tenemos vida eterna. Primera de Juan 5.12 nos dice El que tiene al Hijo tiene la vida Amén El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Amén Hemos experimentado cambios sustanciales A través de lo que nuestro Señor nos ha enseñado Si no te cambió es porque no te llevó Si no te cambias es porque no lo tienes Y si no lo tienes necesitas tenerlo. Y sé que todos aquí nos esforzamos día con día por buscar la presencia de Dios en nosotros. Entonces, si tú has experimentado cambios a través de lo que tienes, yo te digo, hermano, no te vuelvas para atrás, sigue para adelante. Dios te ha dado la posibilidad de ser llamado un hijo de Él. Y tú tienes a Jesús. Efesios 2.13 dice... Que ahora en Cristo Jesús, nosotros ahora, dice, en Cristo Jesús ahora somos cercanos, dice, por la sangre de Cristo. En otro tiempo estábamos lejos, pero ahora, dice, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Amén vivíamos separados y estábamos muertos pero ahora tenemos la vida y esa vida que está en Cristo Jesús nos hace cercanos al Padre no estás lejos amén a mí muchas personas me han dicho es que me siento lejos de Dios quizás estés pecando porque el pecado te avergüenza te aleja te separa porque el pecado muchas veces no te deja avanzar entonces vivíamos separados estábamos muertos y hoy estamos contentos y agradecidos, ¿cuántos están contentos? de verdad y agradecidos con Dios usted está contento, agradecido, es una persona que usted del lugar a donde está donde está hoy, hoy, hoy, hoy usted va a ir subiendo cada día más en su vida espiritual no te dejes contaminar, no te dejes eh, que esas voces te hablen, Hebreos 13:5. yo puse un fundamento nos dice la palabra de dios contentos con lo que tenéis ahora pero también hay una parte dice porque el señor dijo quién lo dijo el señor dice no te desampararé y no te dejaré o sea aquí viene otra parte del mensaje voy a tocar otro punto pero quiero hacer un énfasis en esta parte porque tú has, tú has estado pensando que dios ya te abandonó o que no atiende tu necesidad nunca te va a dejar Dios por eso la Biblia nos dice Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus veredas Salmos 40, 17 nos dice aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí amén si estás afligido si estás necesitado, con todo y eso, Dios piensa en ti, hermano. Dios no se ha olvidado de tu problema. Dios no se ha olvidado de tu aflicción. Dios no se olvida de tu necesidad. Mi ayuda y mi libertador, ¿quién es? David dice, eres tú. Amén. Bienaventurado aquel Cuyo ayudador es Jehová Eres bien bendecido hermano Cuando tú consideras que el Señor es lo más importante Mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío no tardes El Señor conoce tu aflicción El Señor conoce tu necesidad Y sabe que tarde que temprano tú la vas a, a reconocer Amén. Así es que no te olvides Si tú piensas O si tú consideras Que el Señor te ha abandonado No es así Lo que tú tienes que conservar Y lo que tú tienes que saber Y lo que tú tienes que valorar Es lo que Él te ha dado Y en un principio como expo, comencé exponiendo Tienes paz, tienes autoridad Tienes gozo, tienes libertad Eso lo tienes que conservar Punto número dos Y voy terminando el Señor dice que no te va a desamparar Pero tenemos su presencia Tenemos su presencia Si tú tienes la vida Que Él te ha dado Y la estás exponiendo Eso es porque la presencia de Dios Está contigo La presencia de Dios Está contigo Deuteronomio 31 Versículo 3 Y versículo 6 Nos dicen Jehová tu Dios Él pasa adelante de ti él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho y el versículo 6 dice esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va con quien contigo no te dejará ni te desamparará. Él pasa delante de ti y el Señor es el que va contigo. Se lo habló al pueblo y hoy nos lo dice a nosotros. ¿Cómo estaba eh, preparando todo Dios en la vida de Josué a través de un patriarca, Moisés? Para que cuando llegaran esos tiempos, para que cuando llegaran esos momentos, para que cuando llegaran y pelearan contra ejércitos poderosos, la victoria se las entregara el Señor. Cinco ejércitos de los amorreos pudieron vencer. Y José llevaba la batuta, iba al frente, porque él sabía que Jehová de los ejércitos iba peleando por ellos. Aquí hay una, una característica, dos, dos. De todos los hijos de Dios Siempre se esfuerzan con buen ánimo Amén Eso quiero que te lo lleves, brother A los varones que no les gusta orar Llévatelo Llévatelo La oración es vital Amén Yo voy a seguir lo que Dios me indica que haga, Y tú te vas a ir cayendo si así lo decides no me voy a detener por ninguno de ustedes son flojos para orar solo quieren venir a cantar ore, venga a orar es vital en tu vida espiritual hermano para que tú cobres ánimo para que tú te esfuerces necesitas doblar rodillas y necesitas orar en comunidad en comunidad platicaba con unas personas que que tienen un hijo conmigo en, la, en el fútbol Y me decían nosotros oramos los martes Nuestra reunión de oración es los martes Y ya cuando me terminaron de decir todo Lo sé, dice, le digo Yo estuve cuatro años ahí en conquistando Ellos se congregan ahí Dice los martes nos reunimos Más de dos mil personas a puro clamar Dos mil personas Clamando Dice hay liberaciones Hay endemoniados que son liberados Digo lo sé Lo vi Lo viví Yo decía No, no Este Yo pensaba Un día voy a agarrar un carro Y me voy a llevar a algunos O a todos los que quieran ir para que vean lo que Dios hace lo que Dios está haciendo no por poner ejemplo por decir ahí no, no, no no. pero es vital la oración hermanos es vital en tu vida espiritual que te esfuerces no que te quedes en una cama que tú te bañes el sábado y que tú digas mañana me levanto y ya estoy limpio y me visto y me vengo es vital eso pero no lo quieres hacer, Dios te va a sacudir Si no quieres esforzarte Cobra ánimo, dice no temas No tengas miedo de los eh, enemigos que te persiguen Los enemigos te los he dicho muy bien Es la flojera, la indiferencia Porque Jehová tu Dios es el que va contigo Es el que va contigo, no te dejará no te va a desamparar dice. esa promesa es para nosotros como iglesia pero también Dios advierte las consecuencias de alejarse de su presencia fíjate bien más adelante aviéntate ese capítulo versículos 16 y 17 y Jehová dijo a Moisés he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concentrado concertado perdón con él ahí te va hermanito pon mucha atención anótalo el Dios del cansancio el Dios del pues ya estoy bien ya tengo mi lanita el Dios del dinero verdad ya estás en confort ya el Dios de la indiferencia son los que están golpeando a muchos dentro de la iglesia dice el verso 17 y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y, sebran, y, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: No me ha venido, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Qué tremendo, verdad, que la presencia de Dios se aleje de nosotros por la desobediencia tremendo que no seamos hijos obedientes y que esos males vengan a nuestras vidas por no saber cuidar lo que tenemos ¿sabes qué tenemos? te lo voy a decir tenemos un lugar hermoso para adorar a un Dios que nos ha salvado este lugar es hermoso. Eso es lo que tienes y no lo estás cuidando. Quise terminar con eso. Tienes una casa. No busques allá afuera lo que tienes aquí. Si ¿Sí estás conmigo, no lo busques. Aquí tienes lo más hermoso, la presencia de Dios. ¿Quién trae esa presencia de Dios? Ah, ya llegó el hermano, ya llegó la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está contigo, hermano. Ah, es que no vino la, la familia tal. Me siento medio, no, no, no, no. Estás equivocado. No vienes a ver a la familia tal, vienes a buscar la presencia de Dios y vienes a traer contigo esa presencia para que este lugar se, sea más bendecido, sabes? Es lo que tú tienes, la presencia de Dios. Y tienes una casa. Esta es tu casa. Amo esta casa. Amo este lugar. Y lo amaré siempre, siempre. Aunque Dios nos mande a otro lugar, lo seguiré amando. Y agradecido. Amén. Póngase de pie. Y al que está a tu lado tenemos una casa hermosa, vamos a cuidarla Señor oro por este pueblo, por lo que tú seguirás haciendo Oro Señor para que vengan esos milagros, prodigios Podamos ver cosas sobrenaturales pero necesitamos Señor rasgar nuestro corazón encontrarnos con esa vida nueva que tú nos enseñas Padre yo te pido en el nombre de Jesús que tú quites de nuestras vidas toda amargura Señor todo desánimo toda pereza toda indiferencia tengo al Hijo de Dios, tengo la vida tengo lo mejor. Lo valoro, lo cuido. Señor, gracias te doy porque este tiempo, Señor, es tuyo. Bendigo a las familias que están aquí, a las que no están. Padre, oro porque se han despertado esos varones valientes, esas mujeres intercesoras. Oro para que cese la murmuración en esta casa Dios Y para que sea tu Espíritu Santo Levantando un ejército poderoso para hacer tu obra Te doy gracias por todos mis hermanos de esta casa Dios Si alguno no ha atendido al consejo, a la exhortación Trata con él tú directamente Señor Sé tú tratando con esas vidas Sé tú trayendo Señor Ese fuego que consuma Señor Todo aquello que no edifica sus vidas En mi vida misma Señor Si hay algo que no es correcto Sé tú enviando ese fuego Dios Que consuma todo aquello Que no te pertenece Gracias te doy En este tiempo la gloria y la honra son tuyas En el nombre de Jesús Te damos muchas gracias En el nombre de Jesús Amén y amén, Dios es bueno amén mis hermanos pues se ha dado el mensaje verdad, que tenemos que valorar lo que tenemos darle esa importancia, ese valor que muchas veces pues la verdad no se le da, no le damos y tenemos lo mejor a un salvador y tenemos la vida, que tenemos la oportunidad verdad de que Él nos vaya guiando que Él nos vaya dando esa Visión para valorar lo que tenemos mi hermano no lo dejemos perder por cualquier cosa y vamos a leer la palabra de Dios mis hermanos para ser despedidos vamos a leer en Proverbios 3 versículos 4 y 5 perdón 5 y 6 mis hermanos dice así la bendita palabra de Dios fíate de Jehová de todo tu corazón confía confía en jehová verdad con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas mis hermanos no debemos nuestra opinión nuestra nuestra opinión no es importante mis hermanos porque realmente eh, si no tenemos la guía y la dirección de dios de nada sirve nosotros nos podemos equivocar, pero cuando es dirección de Dios, tendremos esa seguridad que Él que él nos guiará, que Él nos dará, nos enderezará nuestros caminos. Dice aquí: reconócelo donde quiera que vayas, donde quiera que estés en tu casa, en tu hogar, estés caminando en la calle, estés en la escuela, estés en el trabajo, reconócelo. Dios está ahí, Dios te, te, te cuida, Dios te guía él enderezará lo que está torcido lo que no no es bueno para ti ¿Por qué? porque él es bueno él los ama y vamos a orar mis hermanos para ser despedidos bendito padre esta mañana señor te damos gracias señor mi dios gracias porque tú eres bueno tú has permitido señor conservarnos hasta estos momentos mi dios nos has permitido escuchar tu palabra mi dios nos has permitido Señor mi Dios dar vida y reconocerte Señor mi Dios permite que lo hagamos Señor el día a día Señor donde quiera que estemos permítenos reconocerte Señor lo grande y poderoso que eres porque tú siempre estás con nosotros tú, nos tú no nos fallas nosotros Señor nuestros pensamientos no son los tuyos mi Dios nosotros somos pequeñeces Señor somos siervos inútiles pero tú eres Señor el que nos guiará a grandes cosas Padre mío lo que tú tienes preparado para nosotros que son grandes y nos asemejan a nuestros pensamientos Señor Señor te reconocemos donde quiera que vayamos Señor porque tú estás ahí tú nos guardas Señor mi Dios tú nos bendices a cada uno de mis hermanos Señor en sus tareas del día a día Señor permítenos reconocerte Señor tú te encargarás de lo demás de enderezar nuestras veredas donde quiera que caminemos Padre mío dice tu palabra confía encomienda a Jehová tu camino confía en él y él hará permítenos Señor mi Dios confiar que nuestro corazón Señor mi Dios confíe en tú que tú te encargarás Señor de hacer la obra gracias Señor acompaña a cada uno de mis hermanos Padre mío donde quiera que vayan Señor a sus hogares Señor donde quiera que estén Señor mi Dios, que tu espíritu esté con ellos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor, amén. Mis hermanos, estamos despedidos, consuman talento, mis hermanos, que Dios los acompañe.